Un herbario es un instrumento científico que tiene como misión fundamental la custodia y gestión de material biológico relacionado con los estudios de diversidad vegetal de un territorio concreto. La historia clínica tienen un formato papel y en el herbario el formato es un pliego de herbario donde hay depositado una parte significativa de la planta que nosotros estamos estudiando con la etiqueta, con todos los datos importantes de fecha de recolección, quién lo ha identificado, el nombre de la especie, la ecología, etcétera, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y el herbario de... del que estamos hablando pertenece a la UMA y dentro de la UMA pertenece al Skype, que son los servicios centrales de apoyo a la investigación. Por tanto, un herbario es un instrumento de apoyo a todos los investigadores. El barrio de la Universidad de Málaga dispone de cuatro colecciones de pliegos que alberga a más de 100.000 ejemplares. Constituyen más de 6.000 especies. Más del 50% se encuentran localizados en la provincia de Málaga y un 30% de ellos al resto de España. El resto serían de plantas que han sido recolectadas en otras partes del mundo. Todas estas colecciones se encuentran depositadas en armarios compactos, armarios compactos móviles, que nos permiten eh, optimizar muy bien el espacio, además de conseguir preservar mejor a los, eh, a los ejemplares. De las cuatro colecciones que tenemos en el herbario, la principal y más importante es la colección de cormófitos, los cormófitos que son las plantas vasculares. Esta colección de cormófitos la tenemos a su vez subdividida en, en varios grupos. ...el primer grupo, el más representado, sería el de las angiosperma... ...el de las plantas con flores... Eh, ...después habría un segundo grupo, que son el de las ginospermas... ...que son las plantas de, con semillas desnudas, ¿no? ...como hace es referencia etimológicamente su nombre... Eh, ...que estarían formadas por los pinos, los abetos, eh, cipreses, enebros, etcétera... ...y por otro lado, eh, también tenemos un grupo de plantas vasculares... ...como son los pteridófitos. Constituidos por los helechos, equisetos eh, y plantas afines. Los helechos que son plantas vasculares, pero que se mm, reproducen mediante esporas. Otra de las colecciones que disponemos en el barrio es la colección de, de algas. Una colección de más de 5.000 ejemplares, cuya principal representación eh, pertenece a las costas de la provincia de Málaga. Tenemos otra colección eh, que es la de briófitos, que son plantas primitivas, plantas de muy pequeño tamaño y muy poco desarrolladas y que son las que conocemos eh, coloquialmente como muscos y briófitas. Eh, por último tenemos una pequeña colección de, de líquenes eh, que serían, la, que serían eh, organismos simbiontes entre... ...algas y hongos. El herbario de la Universidad de Málaga dispone además de... ...cuatro colecciones históricas, colecciones de, de algas... Eh, ...y colecciones especiales... ...que mmm, tienen algunos de sus ejemplares... ...más de 200 años de, de antigüedad. El herbario además dispone de una gran colección... palinológica de referencia... ...con más de 1.500 eh, preparaciones de polen purificado... ...así como una gran colección de muestras arqueológicas ...de más de 15.000 eh, 15, preparaciones... ...de muestras de, de polen tomadas en el aire... ...de distintas ciudades de, de la provincia... ...como pueden ser Málaga, Belén Málaga, Nerja, Ronda y de otras ciudades extranjeras como Muster en Alemania y Tetuán en, en el norte de, de África, en el norte de Marruecos. Ustedes, tenemos que preparar la salida de la semana que viene vale. al, al futuro Parque Nacional Sierra de la Nieve. Vale. Tengo interés en ir a dos sitios distintos. Uno es a la zona más alta para ver cómo se encuentra fenológicamente la vegetación y recolectar musgo Y el hecho de los brocales de la cima, que es una, un hábitat muy interesante, esto lo haremos el martes y el jueves tengo interés en ir a la Sierra Blanquilla, que como sabes es una zona recientemente incorporada. A la estructura del parque y de la cual tenemos poco material en el barrio y que la tenemos que ver. Vale, vale. Así que prepárate un poco los itinerarios de las dos salidas y tanto el martes como el jueves nos vemos aquí a las 7 de la vale. mañana para ir a recolectar todo lo que podamos. Perfecto. ¿De acuerdo? Para salida al campo no son salidas al azar, están perfectamente planificadas para no perder el tiempo y saber a dónde tenemos que ir, eh, qué camino tenemos que seguir, qué tenemos que recolectar y qué foto tenemos que hacer o qué película tenemos que hacer. Para ello nosotros planificamos con bastante antelación mmm, la salida al campo y la planificamos en el ordenador pues teniendo en cuenta mapas cartográficos, mapas geológicos, mapas climatológicos, mapas de uso del territorio y con eso nos hacemos una idea de dónde vamos y señalamos un itinerario. ¿eh? ...para pasar por la mayor cantidad posible de hábitats distinto... ...para poder recolectar la mayor cantidad de diversidad posible vegetal de, del territorio. Cuando vamos a un espacio natural protegido de la Junta de Andalucía... ...tenemos que pedir autorización al director del parque... ...y quedar con los agentes de medio ambiente... ...para que nos informen si hay algún carril roto... ...si hay una cadena, que nos puedan abrir una cadena, etc. Mira Rafael, mira, soy Federico del Departamento de Botánica de aquí de, de La UMA. Que queremos mañana ver la parte de arriba de la sierra y como está la cadena de, de pilones con un candado, a ver si nos puedes dejar la llave donde tú, donde tú veas. Llegaremos a primera hora. Vamos al Parque Natural de Sierra de las Nieves, vamos a ir a la parte de arriba primero porque quiero ver, quiero ver en concreto dos signos, ¿vale? que son de boca ancha porque en la parte de arriba de la sierra, en la cima se refugian unos helechos y unos musgos que no hay en otras zonas sobre todo helechos, el, el muco está por, está por ver pero helechos sí que sabemos que en, en, en algunas cimas se refugian allí y no están en ningún otro sitio de la serranía, o son muy raros ¿no? Entonces por, por prospectarla y hay un par de ellas que quiero ver, una que está en la zona de, más cerca del puerto de los pilones y otra que está en la zona de, en la zona de enamorado. Entonces, aunque la parte de arriba está más atrás de la floración, como lo que vamos a ver eso, bueno pues vemos eso y lo que, y lo que, haya, lo que haya salido en flor pues lo, lo reconectamos. Y aparte, ya que estamos por allí, pues ya vemos toda la zona del carril de acceso a, a la sierra entrando por Conejera desde Ronda y vemos cómo está el cómo está el tema de, de floración Mirad, a ver si recolectamos lo, lo que haya y ya vemos para pa, pa planificar en, en futuras salidas. Y ya está, ya ir es parando y viendo y recolectando y andar en la zona de arriba, ver las próxima que hay. material que hemos recolectado en el campo viene en bolsa, entonces en cada bolsa viene un, echamos un papelito con un, una numeración, porque es por la, cada localidad donde lo hemos cogido. Los datos de esa localidad o lo ponemos en una libreta o normalmente en, el, en un GPS que llevamos la, a, lo apuntamos, ponemos un puntito y eso es cada localidad. Llegamos, abrimos bolsa, uno, bol, una bolsa, localidad 1. Se esparce el material, se separa por especies y ahora cada especie la metemos en, en un periódico. Y así vamos separando, volvemos a separar así hasta que terminamos todas las localidades para cada excursión se pone unos datos determinados. Eh. Primero se pone la fecha de la, del día que se ha salido, los recolectores, que es la gente que ha ido a ese día y ha cogido la, el material. Y después, para cada localidad, se pone unos datos determinados, que es la provincia, el término municipal, la zona donde se ha cogido, la sierra, el, lo que sea que corresponda. Eh, una, una posición geográfica que lo, lo, nosotros lo cogemos con UTM de 1 por 1 kilómetro normalmente, a veces afinamos más de un metro por un metro, la altura y después donde la ecología que tienen las la plantas que hemos recolectado. Que normalmente lo ponemos en la comunidad, por ejemplo, alcohol local o pastizales anuales, lo, lo, que, lo que sea. Y, la, ¿Y el sustrato donde crece? Si ¿Son mármoles o son, o son neisellas? Pues depende. Desde el primer momento en el que recolectamos una planta en, en el campo, se produce eh, la degradación de la misma y de su materia orgánica, gracias a la acción de bacterias y de hongos saprófitos. El vehículo que permite que estos microorganismos se desarrollen y que comience la putrefacción de, de la planta eh, es el agua que contienen en sí eh, los individuos. Para ello lo que tenemos que conseguir es deshidratar to totalmente la planta y para ello eh, usamos prensas, prensas de madera eh, y papel de alto gramaje eh, para conseguir eh, mediante... Eh, ...el esfuerzo de, de alta presión... Eh, ...y a lo largo de varios días... Eh, ...deshidratar por completo la, la, los individuos". De los distintos pasos... Eh, ...que tiene un herbario... ...desde que se recolecta una planta... ...hasta que se incluye en el herbario... ...y se informatiza... El más importante para mí es la identificación correcta de una planta. Eh, si una planta está mal identificada, no sirve absolutamente para nada. Y entonces nosotros, los que somos profesores del departamento, somos especialistas en distintos grupos de plantas y nos dedicamos precisamente a la identificación cuando nos llega a nosotros un pliego perfectamente montado, perfectamente informatizado y con todos los datos de recolección, del sitio, de fecha, etcétera, etcétera. ...entonces utilizamos para la identificación distintas claves... ...distintas revistas y distintos trabajos... ...y según el material lo identifica un especialista... ...de los que tenemos en el departamento... ...o bien un algólogo, o bien un micólogo, o bien un briólogo... ...o bien alguien que sabe de plantas con semillas, etcétera... ...y una vez identificada la planta... ...pues tenemos que poner en el pliego que nos han montado... ...el nombre correcto de la planta, el autor de esa especie el identificador, por si luego hay problemas, ponerse en contacto con el identificador y la fecha en la que se ha identificado. Una vez que se ha realizado la identificación lo más correcta posible, porque a veces es complicado, porque hay grupos de plantas de muy difícil identificación, pues lo que hacemos es ya terminar la informatización, que lo único que le quedaba era poner el nombre de la especie. Durante el proceso de informatización, eh, a cada planta se le asigna un número de herbario. Con esta enumeración y con los datos asociados a cada registro se sacan etiquetas. Etiquetas que luego, posteriormente, se van a utilizar para el montaje de, de, de los pliegos del herbario. Eh, los pliegos de herbario están constituidos por mm, unos papeles de gran formato que denominamos camisas. En el caso del herbario de la Universidad de Málaga, eh, tenemos una camisa interna, que es de color blanco, en la cual eh, adherimos la etiqueta con la información de la planta y la planta ya totalmente deshidratada. Además tiene una camisa exterior eh, que contiene eh, la, el número que le hemos asignado en la base de datos y eh, la especie eh, en cuestión. Este, estos pliegos sirven de soporte para poder llevar a cabo el transporte ...y además la preservación de, de la planta... Y, ...y es lo que posteriormente se incluirá en, en el herbario. La información que se contiene en las colecciones... De, eh, ...que están depositadas en el herbario de la Universidad de Málaga... ...se encuentran informatizadas y gestionadas... ...a través de la aplicación Elicia ...la cual en, nos permite la exportación de esta base de datos... ...a un sistema estandarizado de archivos que se denomina eh, Darwin Core Archive... ...y es el que se usa para la subida e implementación en Gbif. Gbif, que es la plataforma eh, mundial de información en biodiversidad... Eh, ...es la mayor mmm, base de datos eh, online de información biológica y alberga en la actualidad eh, más de mil millones de registros de más de 35.000 colecciones. Uno de los principales peligros que tienen los pliegos de herbario es el ataque de, de insectos. Por tanto, antes de, de llevar a cabo la inclusión de los pliegos en el herbario, tenemos que llevar unas medidas preventivas eh, de, de dos tipos. Eh, para conseguir que si en los pliegos existe algún tipo de organismo vivo que pueda devorar la planta, eh, conseguir eliminarla. De estos dos tipos de métodos, eh, en primer lugar sería uno físico, en el cual lo que hacemos es eh, congelar el material al menos durante 72 horas y a menos 20 grados centígrados. De esta forma, Cualquier insecto que pueda haber dentro del pliego, así como puestas de huevos o larvas, eh, se destruirían completamente. Por otro lado, eh, también tenemos un procedimiento químico para eliminar estos insectos, en el cual en el herbario, eh, periódicamente, hacemos fumigaciones con una insecticidas de, de amplio espectro. ...y que eh, tienen un principio activo que persiste durante al menos 48 horas... ...y cualquier insecto que viera en el herbario se eliminaría. Además, eh, estas medidas de conservación y de preservación... ...están apoyadas con trampas de feromonas... ...feromonas eh, de los machos de estos insectos... ...de manera que si eh, existiera algún individuo en, en la sala del herbario... Eh, ...sería capturado mediante estas trampas". Gracias a las tareas de conservación que llevamos a cabo en el herbario conseguimos que los pliegos persistan de forma indefinida en el tiempo, habiendo ejemplares que se encuentran en los herbarios depositados desde hace cientos de años. De esta forma conseguimos que las tareas y funciones que se desarrollan en el herbario se puedan ofrecer de forma óptima a, a los investigadores. herbario tiene eh, múltiples utilidades. Eh, entre las más importantes eh, están las peticiones que nos hacen los investigadores de todo el mundo de material que tenemos depositado en nuestro herbario para ellos hacer sus estudios taxonómicos, sus floras, eh, todo lo referente a lo que ellos están estudiando. También es muy útil para los alumnos para sus trabajos de fin de grado o fin de máster para obtener información que ellos no tienen capacidad de obtener directamente en el campo, nosotros se la ofrecemos. O bien para planificadores del territorio o agentes medioambientales para saber eh, si alguna ejecución que se va a hacer sobre el medio natural puede eh, estropear una población de una especie endémica, de una especie legalmente protegida por la legislación eh, andaluza. El, el herbario del MGC de la UMA aproximadamente tiene en la actualidad unos 100.000 testigos sobre eh, diversidad vegetal del territorio que nosotros controlamos como herbario. ¿De dónde proceden esos 100.000 testigos? Pues tienen una procedencia muy variada. Proceden fundamentalmente de los resultados de los estudios de investigación de los distintos grupos que se dedican al estudio de la biodiversidad. hongo, algas, líquenes, briófitos, helechos, cormófitos, etcétera. Y cuando los grupos de investigación terminan sus trabajos, porque para poder publicar estos trabajos necesitan tener los testigos depositados en un herbario internacional ¿eh? y que esté de alguna manera avalado internacionalmente porque nadie puede publicar nada en una revista de botánica si lo que él dice de una especie no está con un testigo en el herbario.